O sea, no condado para dimos cuenta de todas las inversiones realizadas por la Diputación de Pontevedra desde 2016 hasta o 2023. Estamos a hablar de cerca de 82 millones de euros, de más de 870 obras, de la creación de 1.200 empleos y e más de 2.000 actividades. Culturales, deportivas, medioambientales, de promoción de la igualdad. Somos la administración que hizo las grandes transformaciones en todos los concellos del condado para Danta. Y e además, con la inversión. De más del 69% en relación a que Facía o Partido Popular cuando gobernaba. Todas las grandes obras de equipamentos, de dotaciones, de recuperación del espacio público, de cambios trascendentales, nos concellos del condado para Danta, llevan o, nombre de la Deputación de Pontevedra. Queremos decirle a gente do Condado para que estamos encantadas, encantados de que podamos apostar para que me lloren a su hábito.